Buenos días chicos del Club de la Rogelia Hoy hemos hecho una pasta con vegetales Una farfale Farfale con vegetales Es molto buena, muy rica ¿Mm? Con tomate Bueno, a la boloñesa ¿Mm? Lo normal, vamos, lo normal No soy un chef Pero lo intento, lo intento Lo hago en mi casa ¿Eh? Molto rica Quería hacerla como en esa película una película que hay que el tío no sé es antigua el tío se pone así bailando pim pam pim pam y lo hace así pla, y vuelca luego ahí y lo escurre ¿eh? no sé cómo se llama la película ahora mismo pero es famosa sé que es famosa es un tío que se pone así a bailar pam pam pam pam pam pam, pam y está haciendo una pasta ¿eh? y de repente hace clock ¿eh? y lo escurre no me acuerdo pero es una película famosa pero bueno es que siempre me gustaría hacerlo delante vuestro Pero es imposible, no tengo cámara No tengo mmm, comarguiñano No tengo aquí cositas aquí. Es imposible, es un poquito difícil Y no sé si lo veríais entero Pero bueno, ¿eh? esto lleva mmm, un olorcillo que os moriríais Mirar, mirad, mirad. ¿Eh? Habéis visto que un millo sale Os llega ahí a vuestra casa Seguro que sí Hoy me lo voy a comer yo Y mi amacho, claro, porque Tengo que hacer la comida Ya que no tengo trabajo, y llevo muchísimo tiempo en paro Y aquí no llega ese 20% de empleo Pues bueno, yo me lo curro en mi casa Con mis vídeos eh, Porque yo soy un gran actor Y lo tengo que demostrar Pues bueno, aquí están mis vídeos eh, Que mi madre dice que es un hobby Pero yo, para mí no es un hobby Yo me lo tomo en serio Y la cocina también me la tomo en serio Claro que sí eh, el bully. claro que sí, yo voy a trabajar en el bully, seguro, claro que sí, que yo soy un gran chef. Ahora, cuando me empiecen a entrar mesas, una, una, una, una, una, buf, me cago por abajo y me voy corriendo. <risa> una cocina profesional no es lo mismo que la cocina de casa, así que no sé, chicos. Haré lo que pueda, haré lo que pueda yo me lo monto, me lo curro me lo monto muy bien, me lo monto muy bien pero no me lo monto con nadie, de hace mucho tiempo me lo monto bien, pero no me lo monto con nadie es lo que hay, majo, es lo que hay y bueno, pues esto lleva carne picada pimiento rojo cebolla y ajito bien picadito su aceitito esto cociendo unos 6 minutos aproximadamente, no mucho eh, para que no se pegue la pasta y no se quede ahí, uh, toda esponjosa y toda rota, ¿Mm? y luego ya pues eso, luego, ¡pum! le quitas el agüita, el agüita por supuesto con un poquito de laurel, mantequillita, ¿Mm? luego la pasta, un poquito de aceite y lo dejas ahí cociendo y con romero, por supuesto, no, albahaca, <ríe> se me va un poco, albahaca, eso es, y lo dejas ir cociendo. Y luego para hacer el sofrito, pues lo que os he dicho, pimiento rojo, cebolla, ajo. Y luego pues eso, lo vas añadiendo poquito a poco, un poquito de vino blanco y luego ya al final la carne picada. Y luego pues tomate, tomate frito. Hombre, mucho mejor si le pones un, un tomatito de esos naturales, tan natural como yo. ¿eh? Pero claro, le tienes que quitar la piel, lo tendrías que meter un poquito en agua, el tomate... No mucho, ¿eh? para que la piel se pueda sacar y ya está. Y luego ya le quitas la piel. ¡Molto bene! ¡Molto bene! Vamos, ni en la mafia la mesa se come esta pasta. Y ya está, chicos. Os voy a dejar por hoy. Estas recetas de cocina son increíbles. Mis vídeos son mi vida. Mi pasión. Mi corazón. Así que ya sabéis, si necesitáis un actor con mucho sentido del humor, sin trabajo y sin un pavo, pues aquí tenéis a Oliver Sen. Y si necesitáis a un gran chico que sepa cocinar, por allí, donde sea, en Colombia, Singapur, donde haga falta. A un gran chico que sepa cocinar, que sepa limpiar, que sepa lavar, con ganas de trabajar, pues ya sabéis, chicas, aquí me tenéis. Podéis pujar por mí. ¿Eh? Con un gran cuerpo ¿Mm? eh, Un gran amante también Bueno, lo intento ¿eh? Así que ya sabéis, venga, pujas Hacer pujas, yo me voy donde haga falta ¿eh? Porque tengo ganas de currar Tengo ganas de ser un gran amante Así que aquí me tenéis, hombre, aquí me tenéis Aquí y no me da trabajo Así que chicas Pujar por mí Oliver Sen Quiere ser un gran amante, un gran cocinero Y un gran actor Pujar por mí, chicas. Pujar por mí. El Club de la Rogelia está abierto a todo tipo de pujas. Así que, agur, adiós, arigatokotaymastá, y hasta otro vídeo del Club de la Rogelia. Os quiero a todos, y a todas, por supuesto. Adiós.